jugar Minecraft Dungeon ¿Vale? En el anterior vídeo vimos cómo era bien bien el juego y tal ¿Vale? Así que vamos a jugar ¿Estáis listos chicos? Pues vamos allá Pues chicos Ya estamos aquí y vamos a seguir jugando Minecraft Dungeon Espérate ¿What? Esperad un momento Voy a hacer una mini pausa que se ve como el culo pues chicos, ¿eh? ya está, ya arreglado ahora, tendréis que verlo porque lo tenía cuando es transparente, ¿vale? Y ahora tengo, me he añadido este animalico es un, lo enseño, es un zorro, puedo ponerme dos mascotas, otras disponibles, ¿vale? Más adelante conseguiré, yo quiero conseguir un perrico, no un zorro, así que vamos a ver, tenemos este para hacer, luego tendremos todas las demás hasta... Y luego, el reino. Ahora mismo el portal está cerrado. Muy pronto estará para de las aventuras nuevas. Vale, tendremos más. Después, pero nada, tenemos que completar todo. Así que, vamos. 3, 2, 1. Empezamos. El bosque de los creepers. Si es el bosque de los creepers, habrá muchos creepers. Que tengan el cuidado. No es tan fácil controlar todo esto, a menos que... Depende de los pasitos, no sé si la Xbox a lo mejor es más fácil o en el... o la Switch, que ya está disponible. Ya hace menos de una semana que lo anunciaron. Y yo me acordé y dije, Veo que a ver si está dando lo gratis. Finalmente no puedo podía jugar con gente. compañero Venga, ya hemos estado. Uh -huh. By the Arch all free folk are now enemies of the illiger empire somewhere in these woods a caravan is transporting villager prisoners to labor in far off lands find the caravan and stop the illagers or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends well chicos como decía hay muchos esqueletos de una pata, se puede ver pasa. conseguir cosas vale vamos a mirar el mapa momento bien nuestros compañeros nos ayudan un poco si tenemos el perro que como era nos ayuda curado? Vamos a ir que gastarla. el portal, vamos a ver vamos, vamos a mostrar a todos Con los puntos de encantamiento nos encantaremos, ¿vale? <risa> ¡Empezamos con las arañas! <risa> después de para comprar cosas nada el perro al menos te ayuda un poco. Adriana, ¿no, no pensáis que es del El segundo, espérate. M, a ver, no, pa. mm. yo, me yo para conseguir las cosas, ¿vale? Los fieles, que ya hay que No, sé, no sé. Yo a los ¿Cuál más Ya, ando al campamento para ir a la siguiente misión. ¿No penséis que esto es bastante? Si vais al link del anterior vídeo, lo compréis. ¿Visto? Lo tenéis bastante esto. Uno. ¡Estamos! está con lo que hicimos! ¡Conseguimos! otra oh, de velocidad. Y ahora al ventanero, por eso hay que conseguir... Nos estamos todos. Y me convencimos mucho. Venga, vamos. Uh -huh. No entiendo ¿Tengo? un momento chicos de vídeo llevamos vale otro más vale ahora tenemos disponibles y uh, dos no es esto. Ahora nos vamos. Aquí. Haremos esto. plan Plan. Yu. plan ¿Vale? Y después uno puede plegar a nosotros, ¿vale? Momento, vamos a... Este lo dejamos por aquí. Cada vez haremos dos. si me hace bastante largo, uno. Venga. Una. Dos y tres. Va. Empezando. Y en agua. ...nada... Um, no, no, ¡Venga, vamos! Vamos a, ver. a The witches live at the heart of the sinister swamp. They conjure up all manner of bulls to empower the arch-illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat those witches, the illogers will be unstoppable. But tread carefully, the swamp is home to many horrors. la yo no lo he ¿Vale? Para que Ahora que sepáis que tenéis la links. La descarga de los. ¿Vale? Siempre que la serie, desde con esto, todos con los links, ¿vale? delante de video. ¿eh? Ahora hacer muchísimo más daño, pero... Por eso no lo tengo porque si no con el otro. Disculpe no. Puedes derrotar a los enemigos. Vamos, a Vamos, a Vamos, Vamos, a vamos, Pues chicos, seguimos aquí porque me han llamado un momento, ¿vale? Y acabo de matar a los, los enemigos un momento, porque si no. ¡Muerte! ¡No, No, no, no, no, no, no, no. Será, el... roja, Por ahí tenemos algo que hacer. Pues ya estaría, ya hemos completado los mapas y los más. he visto, así que... Puntos abiertos, cero. Secretos encontrados, cero. No me voy a poner yo, ya buscaré mejor para... Veo. Ah, que esto es mapa. No hay Estamos por el puente! la bruja! ¡No me tires pociones pa' matarme! Ay, ¡Pero hay un ¡Porque no te quiero en mi partida! Las brujas, si te tiran una, a lo mejor te, te da el daño o te ataque a algunos. Por su ataque te dan daño. Por es cierto tiempo. Vale, es rápido. Vale. Vamos allá. Siguiendo tu amor. Llamar a la salsa. Sale el sol. Siguiendo tu amor. Llamar a la salsa. Tengo las botas. Cuando haya. Que los ataques nos dan vida, pero no que quitan también, no sé qué Que sepáis que ya no voy a estar conectando todo el día. Porque llegar una... Cena, me pongo la prisión media horica y a dormirme y me tengo que dormir en esa media horica que será el Let's <laughs> ya está chicos vamos a hacer ah, que no se le ah, no he tu que no quiero para a bueno que no quiero amigo! ¡Que no quiero con el amigo! ¡Que no quiero para El que duda, coronavirus, fuera. Los líneas son coronavirus y omega. Omega es el Minecraft. que hay. Ya verlo, pero. es que vamos a ver que ya lo he dicho vamos a hacer una porque fíjate este nivel está siendo larguito no puedo cortes no puedes decir te dejo y luego lo hago los enemigos se van moviendo y al rato vamos a explicar de que es un minuto o se van acercando ¿va? al punto donde estás. <risa> <risa> Tenemos para curarnos. No, hay una forma de curarnos. Con el. Matando enemigos o con la poción esta que se está matando. Yo cuando grabo lo voy pequeño, ¿vale? Se ve pequeño nuestros ¿para qué si no! Lo A mí no sé cómo hoy. distancia es lo bueno que tenemos distancia a velocidad de la luz a algunos niveles se encontrarán muchos enemigos No sé qué será, pero no es lo que es. Fuerte. Tactics <laughs> the supply is no more and it will be a long time before the witches recover from this blow. Well done. Pues chicos, ya lo hemos hecho. A ver cuánto llevamos. Me recomiendo yo jugar dos partidas, una corta y una larga. ¡No puedes pagar! ¡No pate! ¡Ella, uno, a dos! ¡Ven a estar apasionando para ti! prepara los chicos porque lo vamos preparando para ir dando por serán si los otros Que hasta que no complete ese el, el, el caso elegido no puede cambiar. Me da igual. vamos a hacer una de, de pruebas y lo vamos a pasar. El próximo capítulo que será mañana, mañana pasado, ¿vale? Sí, no, sí, no. Que sería el miércoles y el viernes toca. ¿Vale? Y el próximo lunes... Me pillan un poquito, o sea, a lo mejor lo cambiamos por el martes, pero seguiríamos al jueves, ¿vale? Solo porque toda nuestra escuela nos tocaría hacer... Este, después este, y después este, este. Copiarán todos los demás, vemos todo tendremos esto, es mucho más largo, ¿vale? Sí, es mucho más fuerte la vez que mañana con más pues, like de 10. A, a la tarde, más like 38, 10. Muy buenos chicos. No vamos a ir dejando. Ay... Venga, chicos. No vamos a ir dejando por aquí. Si os ha gustado, dale un fuerte like. Suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos. Y adiós. Adiós.